Gracias Cristian por la presentación, por la invitación a dar esta charla y bueno, obviamente a quienes están presentes hoy eh, son muy bienvenidos y, y bueno, me, me alegro un montón que estén acá. Eh, espero poder transmitirles un poco de esto que a mí me apasiona, que es la literatura digital. Eh, mi idea para esta charla era, como recién le comentaba a Cristian, eh, un poco acercarlos a ciertas preguntas sobre la literatura digital y, sobre todo, en principio, contarles de qué se trata la literatura eh, digital. Eh, después, nosotros, eh, con quienes, quienes se anoten al curso y, y hagan el curso, eh, vamos a, por supuesto, profundizar y agudizar más, quizás teóricamente, eh, cosas que, que, bueno, que. Preguntas que vamos a dejar abiertas acá, eh, pero sobre todo me interesa, digamos, eh, la interacción con la obra, con las piezas de literatura digital y con que se lleven este, la idea de que esta literatura existe y que, y que está muy ligada a los problemas que, que trata Code, eh, como dijo recién Cristian, eh, en el cruce de, de arte y tecnología, en este caso específicamente en lo que refiere al, al campo literario. Voy a hacer una presentación. Eh, voy a compartir una pantalla ahora eh, eh, que la presentación es como una guía y voy a ir interrumpiendo esa pantalla y mostrando piezas. Eh, si en algún momento, por supuesto, no, no, no pueden ver, no escuchan, hay que escuchar, hay que ver la interacción. Además de, como dijo Cristian, él va a ir pasando los links de lo que yo estoy mostrando, porque por ahí a ustedes también les sirve para verlo más tranquilos después. Eh, también eh, interrumpan, bueno, o sea, eh, por supuesto que, que está abierto en ese sentido, háganme saber que no, que no, si hay algún problema. Eh, y también, por supuesto, que los invito a poner preguntas en el chat, sugerencias, comentarios, dudas y vamos a tener un espacio al final de la charla para recuperar esas dudas del chat y, y bueno, charlarlas y, y, bueno, que también después me, me puedan exponer oralmente con sonido las preguntas. Como presentó recién la charla y cuando se inscribieron habrán visto, esto se llama es una charla que le pusimos de nombre Introducción a la Literatura Digital para acercarlos a este objeto eh, tan particular y para introducirlos, ¿no? O sea, justamente tiene como esa esa función esta charla. Eh, en principio eh, bueno, este nomenclador, definiciones eh, como, no sé si alguno de ustedes viene del campo de la literatura tradicional, pero eh, la literatura, la definición de literatura merece un seminario entero anual quizás y no llegaríamos muy lejos eh, porque, porque, bueno, siempre está en construcción como cualquier definición, en particular una que tiene semejante historia. Eh, sin embargo, vamos a, a concedernos la licencia de decir que al decir literatura enseguida asociamos un libro, asociamos la literatura con un libro impreso este, con ciertas características, tapa, lomo, eh, por dentro papel, con una lectura, con una forma de ser leída de una manera particular, en occidente de izquierda a derecha, de forma lineal, de la primera página a la última, hay excepciones, sí, este, pero, pero digamos, en sentido general, un libro, una, la literatura viene en libro y, este, y ese dispositivo que también tiene una relación con la tecnología que le da lugar, que es la imprenta, es un dispositivo eh, hegemónico, ¿no? Después eh, tenemos libros digitalizados o incluso una industria creciente eh, de libros digitales que son concebidos... Eh, como tales para ser leídos directamente, qué sé yo, por ejemplo, en iPad o como ebooks, books Pero este, si bien eso, esa forma de que puede llegar a tomar la literatura es una forma nueva y nuestra relación con una tableta este, o incluso si leemos en un celular, en un Kindle, en un dispositivo de, de soporte digital, en la forma en la que leemos y nos relacionamos con ese tipo de literatura sigue teniendo un lazo muy directo en cómo se producía la literatura de libro. Además hay que decir que la literatura de libro impreso eh, no es que no se produce más, al contrario. La literatura digital entonces eh, no es, vamos por la negativa, por como hacen los alemanes todos, muchos no, no es literatura digital. Este, digitalizada en un pdf, ni tampoco es esta propuesta que les comento de una industria creciente de libros este, que, que, que son digitales sin tener su versión impresa. La literatura digital, en cambio, se define como piezas nacidas digitales pensadas en relación a ese soporte digital. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de muchos ejemplos que no solo se produce de forma este, relacionada con el soporte digital, digamos, y con lo que ese soporte permite, habilita, que es un montón, eh, sino también con que se consume necesariamente eh, en ese soporte. Si bien <coughs> a veces hay algunas excepciones, pero en general, eh, también eh, tiene que ver con el crecimiento de internet, es una literatura eh, que tiene una corta vida, por decirlo así, aunque, como vamos a ver en, en unos minutos, sí tiene una genealogía o le rinde tributo a una forma de la literatura eh, que quizás ha sido marginal, eh, pero que mm, lleva muchos siglos presente. Eh, también es una literatura experimental que como veremos entonces, le rinde tributo, por ejemplo, a las vanguardias o a, a formas este, más lúdicas eh, eh, y eh, que el soporte digital lo que permite es como una multiplicidad de lenguajes eh, que lo vincula a muchas otras artes, en principio a las visuales, pero también vamos a tener este, eh, otras expresiones del arte, como... Eh, otros lenguajes presentes, como puede ser el sonoro o el cinético. El cinético es el de movimiento. Eh, entonces, ah, por ejemplo, en esta imagen, que es un trabajo muy conceptual que, que no, no lleva mayor experimentación, pero lo que les quería mostrar eh, en este trabajo, que no me lo anoté y no voy a ver, eh, Petit, eh, sí, eh, Penhouse se llama, de Zach Wallen, perdón, no me lo anoté. Eh, es un trabajo que, que simplemente forma una casa con letras. La tipografía, digamos, solo sirve para dibujar eh, esta idea que también tenían en algún momento los caligramas, ¿no? O sea, que se, que se siguen haciendo, pero que tuvieron su, sus momentos como de auge, de eh, leer mirando, eh, de... Eh, formar con las letras, con la materia de la letra, con la pura materialidad de la letra, un poema visual. Eh, voy a interrumpir esta pantalla y voy a mostrar algunos trabajos. Estos trabajos que voy a mostrar son trabajos que yo podría mostrar muchísimos trabajos distintos, elegí estos porque si bien tienen una estética eh, quizás un poco noventosa, aunque, aunque son trabajos bastante actuales, eh, son trabajos muy canónicos eh, y que me permiten a mí, digamos, graficar todo esto que vengo a decir, como para que ustedes se hagan una mejor idea de lo que les comento. Interrumpo esta pantalla y ahora voy a compartir otro trabajo. Entonces, eh, este trabajo es de José Aburto. José es un peruano eh, que vive en Lima, es un artista realmente exquisito, es diseñador. Eh, y les voy a mostrar este trabajo que se llama Grandes Esferas Celestes. El trabajo lamentablemente ya no se puede experimentar, pero tenemos esto que es como un video que sirve de repositorio, pero que les voy a pasar eh, un pedacito y luego eh, lo comentamos. Bueno, es bastante largo el video, el video, así que les muestro esto, pero eh, si ustedes se fijan en poco, lo poco que vimos, encontramos en la parte inferior, él trabaja bastante poemas, es como que hace lo que se llama e-poetry, eh, y trabaja mucho con el sonido y la voz, tiene una, un, un trabajo, una pieza que para mí es maravillosa, que se llama Grita, también está en videos, si la quieren buscar, José Aburto y la pieza se llama Grita y hay que gritar a la pantalla en eso. Eh, pero bueno, volviendo a este trabajo, si ustedes ven, vamos a, hay que gritar a la pantalla para que haya poema, ¿no? para que el poema surja. Pero en este video lo que vemos es, por ejemplo, que... Eh, en la parte inferior vemos el poema que se va formando a partir del movimiento de estas burbujas que van cayendo a medida que el usuario hace clic. Acá ya está resuelto eso, pero este, es interesante eh, el, lo que hace el movimiento cinético al tiempo que el artista ha trabajado con la tecnología y con una programación para que una base de datos de palabras se combinen de una manera dada, digamos hay una constricción, aquello que... Para quienes conocen Ulipo, eh, se, se, se vincula ¿no? la literatura y la matemática. Bueno, en estos trabajos vamos a ver todo el tiempo esa relación eh, sobre lo que está debajo, que sería como un lenguaje de código, y otros lenguajes además de, de, de la, de la lengua, del lenguaje verbal, ¿no? de, de la lengua natural. Eh, en este caso en particular, el poema no sería tal si no hubiera ese lenguaje cinético que permite con el movimiento y los clics y la interacción, sin la interacción del usuario, pero además una vez que hay interacción hay movimiento y con ese movimiento que remite mucho a un mundo acuático, si se fijan también por la coloración eh, y la forma en que se deslizan las, las burbujas esas, las esferas, eh, eh, bueno, se van, se van deslizando en superficie y de esa forma es que el poema se forma, con lo cual eh, se puede ver la interacción también con, con, con lo visual, por supuesto. Eh, voy a interrumpir esta pantalla. Eh, entonces, eh, lo, que, lo que podemos ver acá, por ejemplo, es un trabajo... Eh, de vinculación con otras artes y en donde la materia, y de todas maneras, la materia de la palabra aparte significa. Pero vamos a ver otros trabajos, como el que yo recién les mostraba fijo, digamos que armaba una casa, en donde las letras son pura letra que sirve para dibujar, es como que es grande la gradación entre armar un poema, como lo podemos llegar a concebir de forma experimental, pero significativa, y... Estas otras significaciones que tendrían más que ver con, tienen como otro carácter semiótico, ¿no? Eh, bueno, ese es el de José. Voy a compartir otra pantalla más. Este es un trabajo que se llama Anacron, hipótesis de un producto todo. Espero que lo estén viendo. Creo que sí. Eh, en este trabajo, eh, cualquier cosa me dicen, por favor me paran si no lo ven es un trabajo de un mexicano muy interesante porque lo que hace es como una remediación es decir del medio impreso retoma un poema que ha sido impreso un poema que fue publicado impreso de un belga este artista es mexicano pero vivió en bélgica mucho tiempo y era un amigo de él de, en realidad se llama vinicius martel y, bueno, él lo retoma y hace este trabajo, ¿no? Eh, me, me interesa, en principio, que tiene una estética como muy mixta. Acá podemos ver que está la imagen fija, luego les voy a pasar un pedacito de un video. Pero para que vean, o sea, hay como una reminiscencia al libro sobre todo a al, al, al libros, a manuscritos también medievales, como que tiene como un vínculo que, que precede a lo impreso, en, en muchas partes, no, no aquí necesariamente, pero, eh, pero sí la coloración y al mismo tiempo tiene eh, otras vinculaciones con, con eh, la tradición mexicana y, y, y, y ciertas cuestiones más vinculadas a lo territorial y a, lo, a la relación entre local y global, eh, y es un trabajo que hace preguntas justamente sobre cómo territorializar, porque el, el título de este es del, del seminario que yo voy a dictar en un par de semanas es justamente pensar la domiciliación, es algo que yo estudié en mi tesis doctoral, y entonces, ¿cómo podemos domiciliar estos trabajos? Bueno, por ejemplo, este es un buen, como un, un lugar donde esa pregunta tiene cierta pregnancia, ¿no? ¿no? No todos la tienen. Les paso un poco del video. Eh, y, y, bueno, eh, va a haber ruidos, así que no se asusten. Ahí estamos viendo, o sea, si pudiéramos interactuar, pasaríamos el cursor, hay que pasarlo, no hacer clic. Eh, y, y de esa forma eh, se van cambiando las palabras. Si van leyendo el poema hay mucho de muerte. ¿Un gato? ¿Negro? Después aparecen, eh, si van, van viendo el texto. Eh, y más adelante, ahora, va a aparecer esta calavera catrina, típica de la cultura mexicana, por ejemplo... Entonces, estamos como vinculando. Bueno, después lo pueden ver. Es bonito el video. Eh, pero lo que les quería como dejar es como que vieran, por ejemplo, cómo podemos plantearlo desde un lugar más este, de la, vinculado a la cultura del manuscrito, del libro, de, de, de toda una cultura más europea, si se quiere, y después encontrarnos con todas eh, estas representaciones de la muerte y, y del Día de los Muertos y la Calavera Catrina, y una serie de cuestiones que no son solo textuales, porque si bien el texto es bastante fuerte, eh, porque, bueno, bueno, porque habla de la muerte, pero eh, sí lo que hace es como rendir un poco tributo a, a lo que eso significa en México, ¿no? En la tradición. Y después aparecen en el video también algunas reminiscencias a eh, distintas eh, iconografías más estadounidenses y cómo esas dos culturas están vinculadas, etcétera. Eh, es un trabajo que me parece que combina además muchos lenguajes, muchas... Eh, eh, muchas, eh, sí, eh, tiene como, como varias raigambres. Es, es, es difícil de, de decir que es de un lugar y es muy fuertemente mexicano por otras cosas. Eh, bueno, o sea, es bastante, una estética bastante particular. Eh, después, eh, Cristian seguramente pasó el link, eh, pueden ver el video completo, pero es un poco largo. Voy a compartir un último, un último una última pieza. Eh, que es, como les decía previamente, de una artista argentina que vive en Madrid y eh, se llama Belén Gache. Ella, yo este, hice un artículo, escribí un artículo que se llama, ahí lo estoy cargando, díganme si no sé, eh, hice un artículo de ella que se llama Belén Gache, sobre su, su trabajo se llama Belén Gache y el desollinador, que lo, lo pueden encontrar en el blog de Plus Code, lo escribí para un libro que se publicó en Portugal, pero bueno, este, está también publicado en el blog de, de Plus Code. Y, y la, el trabajo de Belén es, es magnífico, tiene un montón de cosas muy interesantes, pero me interesaba, en este caso en particular, si bien estéticamente no, no, no me gusta mucho, que, no sé si no me gusta mucho, pero tiene cosas mucho más bonitas, eh, pero es muy interesante en, en, en su simpleza cómo muestra la relación entre la máquina y el humano, ¿no? y esto lo vamos a ver en otros trabajos que voy a ir eh, mostrando. Me tengo que meter ahora a un, a un generador de poemas, que está aquí. Esto es un proyecto grande, este, este es un proyecto grande de ella, tiene otras cosas. Eh, y me voy a meter en un generador, la pantalla se va, voy a tener que volver a cambiar de pantalla, disculpen. Pero es porque el generador es así. Aquí está un poema que se generó automáticamente. Ahora... Los generadores de poemas son como el primer divertimento, desde mi óptica, de los artistas que trabajan estas cosas. La e poetry tiene como un largo derrotero, ¿no? Porque, bueno, por sus vínculos también con la poesía visual, eh, como que la poesía es un gran género para experimentar. Ahora bien, esto pareciera como un poema muy tradicional en, en cómo le ha dado, eh, le ha dado forma Belén y lo ha programado de modo tal que eh, por ejemplo, Orbitados rime con Programados y eh, Defraudadamente rime con Eternamente. Sin embargo, si esto lo leemos, eh, es un poco un poema que si bien tiene su sentido, eh, bueno, es un vocabulario y un léxico bastante eh, fuera, de, <risa> fuera de lo que sería una obra clásica de poesía con rima. Eh, bueno, y como ven acá el poema, se pueden generar otros. Babilonia protoespontánea y de nuevo aparece aparente, etern, eh, eternamente, expansión, repulsión. O sea que hay una constricción del artista y ahí es donde aparece como la mano, ¿no? Como ya les decía en la obra de Augusto. Ahí aparece, digamos, eh, qué elige hacer con el, el lenguaje. Eh, el artista. Y entonces, ¿qué lugar o qué poder tiene sobre la máquina que genera esto? ¿no? La maquinaria que genera esto. Ella carga un cierto léxico, se combina de cierta manera, ¿no? de cualquiera, eh, y luego sí, tiene como cierto libre albedrío. Bueno, se puede descargar en PDF, se puede imprimir, que me parece como muy interesante porque al poderse imprimir eh, ella siempre dialoga mucho con, con la imprenta, ¿no? O sea, pone esta dualidad entre lo impreso y lo digital. Todo, tiene muchos trabajos de este tipo. Eh, incluso tiene, por ejemplo, World Toys, eh, o Gongora World Toys se llama, que es como un libro que uno va hojeando y van sucediendo distintas cosas, es muy interactivos, muy lindo Ese trabajo es bellísimo, es bello, aparte, este, pero, o sea, tiene una poética muy interesante. Eh, y tiene un intertexto con Góngora, ¿no? Y por último, esto que me parece interesante, díganme si nos escucha, pero es gracioso y se los quiero hacer escuchar. Oh, la espontánea que en el alma de la álgebra y la alegría, ¿cómo poetiza haciendo anónimas preguntas? Bueno, vuelvo a la presentación, muy poco, pero esto para que ustedes hicieran una idea: hay muchísima variedad de trabajos, vamos a ver piezas mucho más actuales mucho más sutiles en su diseño, como, por ejemplo, una pieza de Milton Laufer, que ahora se las voy a mostrar en unos minutos. Eh, sí, Marcela, ahí estoy leyendo el chat. Eh, muy interesante, sí. Les voy a, voy a la, todo el trabajo de Belén Gache es realmente, si quieren ver en el blog ese artículo que les comento, tiene muchos links y como es muy, un poco gracioso, porque me pidieron que fuera experimental, yo escribo medio apartonado porque soy hacía académica, ¿eh? la teoría. Pero sucedió que me dijeron, mira, no, escribí algo como, como gracioso, y me cuento eso. Que, y tiene muchos links ahí, así que pueden ir solo a los links si no quieren leer, no pasa nada, y, y van a ver que, que se pueden como encontrar con cosas muy lúdicas y todo. Lo que, bueno, que, está, que quiero decir para cerrar esta, esta primera parte es que a mí me interesa, como que ustedes, además de llevarse, bueno, los trabajos y que son interesantes, que son graciosos porque un robot produce esos textos locos y es además que, digamos, que hay preguntas sobre la contemporaneidad que son muy interesantes, que exceden lo lúdico, ¿no? Que son piezas muy lúdicas estas, como todo el experimentalismo lo ha sido, digamos, ¿no? No todas son lúdicas. Hay algunas muy conceptuales que por ahí son más crípticas. Pero, pero bueno, pero en general eh, eh, sí, sí eh, tienen como un componente de lo lúdico, pero más allá, como que van más allá de lo lúdico en muchos casos y hacen preguntas sobre lo que nos pasa a nosotros en relación con las máquinas y el lenguaje o en relación a movernos y performar algo delante de una pantalla, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eh, medio se los he adelantado, voy a cambiar a, a la presentación nuevamente, pero es solo para mostrarles breve, muy breve, eh, cierta genealogía, eh, no sé si ya lo están viendo, sí, eh, bueno, cierta genealogía, porque esto no es que de golpe en los 90 se pusieron a a producir arte digital, como sucede con el arte digital, ¿no? Y literatura digital, que dijeron, bueno, hay literatura, vamos a hacer algo, ¿no? no obviamente que no. Eh, la literatura digital le rinde tributo, en particular a la poesía visual, eh, y también a otras expresiones del arte, como la música, por ejemplo. Eh, la música o... o o, o, o otras obras, performance, o etcétera, ¿no? Lo teatral, lo, hasta hay obras escultóricas, digamos que uno tiene que hacer clic, clic, clic, clic, hasta que salen las palabras como si estuviera tallando una pieza de yeso y que son realmente muy interesantes porque también hay un trabajo de quienes, los, quienes ejecutamos eh, las piezas eh, vía digital que nos pone un poco de manifiesto sobre, sobre esto, ¿no? Que lo digital en un punto pareciera ser una prótesis de la mano cuando estamos esculpiendo, que poder esculpir algo para que salgan palabras o etcétera. Como que nos pone a nosotros también como usuarios, como creadores de los trabajos. Siempre, obviamente, la función poética... Eh, Siempre, en cualquier expresión, también en los libros impresos, los lectores completamos un sentido, por supuesto, pero en este caso es más dificultosa, es algo que, que se ha estudiado, digamos, como una, una lectura ergódica, o sea, una lectura trabajosa, porque nos implica mucho físicamente e, e interpretativamente, ¿no? Eh, pero ya, por ejemplo, en el esto les voy a mostrar muy poco, pero en el curso es algo que vamos a a trabajar más porque, porque es muy interesante el intertexto con, con, con la materialidad, ¿no? con, con esta idea de que las palabras pueden ser usadas para, para otra cosa que el, la sola significación, que pueden ser materialmente una forma que permita dar forma a otra cosa. En este caso, por ejemplo, está un trabajo que se llama Las alas, como dice ahí, del 300 a.C., eh, y que forma alas además de hablar de las alas. Y así podríamos encontrar, o sea, en la escuela hemos estudiado el, los que somos argentinos, sobre todo, el espantapájaro este girondo, ar, armar con palabras un espantapájaro, ¿no? La idea de, yo hice un artículo que se llama leer mirando, bueno, la idea de que, sí, como dice mi hermana, ¿cómo vamos a leer si no es mirando? Porque tiene razón. Pero digo, además, eh, digamos, ponerla, poner como la atención en particular, eh, en la mirada, en lo visual y, y no en, en, la puro, en el puro significado. Algo que hemos ido perdiendo con, la, con, la, con, el, digamos, eh, con el curso de los siglos desde que existe la imprenta. O sea, los dibujos quedan para la literatura llamada infantil y en el curso del tiempo después viene una historieta ¿eh? y se va agotando y, y va quedando un poco el texto, el puro texto, eh, sin hacer dibujo. Bueno, en cambio la literatura digital, en cambio, se, se, se nutre de todo un intertexto con literatura que ha tenido que ver con, sobre todo, como dije, con lo visual, pero con otras artes. Hay también trabajos en pentagramas, eh, pentagramas que es como literatura de pentagrama, eh, entonces en el pentagrama se escribe, eh, se escribe, se hacen dibujos con palabras que a su vez después tienen cierta ejecución musical, eh, bueno, etcétera, o sea, vamos a, en, en quienes, quienes se vean interesados por esto y, y, y en el curso vamos a, a, a dedicar un encuentro a pensar estos intertextos y también intertextos con otras artes, ¿no? Pero lo que sí quería decir es que si bien la historia es una larga historia, recién en el siglo XIX, eh, este tipo de literatura que, que fue como teniendo momentos este, muy episódicos en el curso del tiempo, en el siglo XIX, toma fuerte impulso, primero con el simbolismo y, y otras expresiones similares, y luego en el, en el curso del siglo XX, como dije al principio, con, un experime, con, bueno, con la experimentación de las vanguardias y, y demás, por ejemplo, acá estamos viendo los caligramas de Apollinaire, pero hay, hay muchos ejemplos. Y acá entonces, si ustedes, por ejemplo, tomamos el, los caligramas de Apollinaire, bueno, no vamos a leer este texto del poema en sí. Lo primero que vemos es una mujer con sombrero. Y, por, ¿Y cómo está hecha la mujer con sombrero? Está hecha de palabras, probablemente el poema también hable de eso, ¿no? Eh, pero bueno, esta experimentación es muy disruptiva. En el siglo XIX, cuando Malarmé hace un golpe de dados, eh, escribe ese poema, que es un, lamentablemente no he puesto acá una imagen, pero es un poema eh, muy disruptivo de cómo se pensaba la poesía, de, de pensar la página de otra manera, la tipografía de otra manera, con otra disposición, eh, sin rima, etcétera Y ahí también hay un germen que excede usar lo visual. Hay algo que tiene que ver más con eh, la la forma en que la literatura se relaciona con su soporte, en este caso del soporte impreso, en el caso de Malarme, o incluso en este caligrama que estamos viendo, eh, que es pensar que la tinta que te da la imprenta te sirve también para la insumisión, te sirve para el desvío. Y que, bueno, la función de la poesía es hacer, eh, la función de, de la poesía en el caso de Malarme, por ejemplo, es hacer de la página... Eh, de la disposición de la página, otra cosa, ¿no? Y, y en este sentido es muy insubordinado lo, lo que hace y del mismo modo como opera la literatura digital en algún sentido, ¿no? Se sirve, como vamos a ver ahora, de obras, eh, de, de perdón, se sirve del soporte digital y de lo que el soporte digital nos da, no solo la interacción, sino software, formularios de Google, traductores de Google o, de, o cualquiera similar, monopólicos o oligopólicos, digamos, para hacer una crítica a, lo que, a, a cómo lo digital nos coloniza. Y ahí yo creo que hay como un, un paso más, ¿no? A pensar solamente que, bueno, que estos trabajos se pusieron a hacer dibujos y a combinar escritura con dibujo. Es, va más allá, hay algo de, de que... De demostración de la no neutralidad de la tecnología que, que es interesante y por eso yo creo que este curso es un curso digamos que, que en donde vamos a poder ver esto este vínculo entre la literatura y, y la tecnología de una forma bastante eh, explícita en el sentido de, de decir bueno la relación de la literatura con la tecnología puede ser una relación eh, de mayor o menor conveniencia, de mayor o menor crítica, pero en el caso de la literatura digital, eh, eh, que también sucede, digamos, que hay trabajos de literatura digital que son muy condescendientes con, con, con, con, con, con lo digital como soporte, ¿no? Pero sí hay una fuerte tendencia a generar preguntas que tienen que ver con cómo... ¡Ay! Perdón, se me cayó un vaso. Eh, con cómo generamos... Eh, una relación con esa tecnología en nuestra vida cotidiana, socialmente, en, la, en el entramado social. O sea, hace preguntas que van más allá de simplemente usar de forma lúdica, como dije más temprano, la tecnología. Vamos a ver unos trabajos ahora, perdón, voy a interrumpir. Un trabajo muy interesante de Giselle Beigelman. Giselle es eh, de Brasil, es una artista consagrada, canónica, artista artista, digamos, digital, visual, como ella. Algunos, eh, algunos artistas se autodefinen, ¿no? Y otros no. Eh, como, como literatos, digamos. Creo que ella, ella sí diría que hace literatura digital, además de hacer otras cosas vinculadas al net art y, y otras expresiones. Pero siempre eh, tiene una cuestión con el lenguaje que es muy interesante, que yo reitero porque... Me parece que está bueno pensar que la especificidad de esta literatura tiene que ver con la pregunta por el lenguaje, ya sea relacionada con la máquina, con cuestiones actuales o en este caso con el léxico, ¿no? Eh, lo que ella hace es, bueno, se fijan, espero que lo estén viendo, cualquier cosa me dicen, eh, aquí vemos... Eh, un mapa de 25 palabras vinculadas al coronavirus, súper actual en el trabajo, vamos a ver otro también de Milton, que, que es, bueno, estoy un poco pasada del tiempo, pero para que lo podamos ver. Eh, son palabras como clave del coronavirus, que eh, están en una enorme base de datos, eh, y bueno, son estas. Pero lo muy interesante que tiene este trabajo es eh, que además de, de, bueno, de tener esta, este mapa y de aquí pueden encontrar el léxico de cada palabra, ¿no? eh, De las 25 palabras, lo que se encuentra es una gradación vinculada a, a lo que se llama el calentamiento global. Cuando las palabras eh, se ponen como, por ejemplo, bueno, coronavirus o 24-7, muy rojos quiere decir que tiene mucho uso y si está más claro... Este, quiere decir que tiene menos, digamos una gradación, el color indica otra cosa, ¿no? es como, como un, un, un, indi, un índice justamente <risa> distinto, eh, pero que le da un sentido también distinto al trabajo, porque ella de esta forma mapea eh, continuamente el uso de las palabras y nos hace reflexionar sobre la relación que tiene el coronavirus con la crisis ecológica. Pero además, como podríamos pensar también, cómo este mapa eh, territorializa o domicilia este trabajo en, en, la local, en lo local de Brasil eh, y en el tiempo, en el curso del tiempo, ¿no? O sea, nos da como unas coordenadas de tiempo y espacio muy interesantes. Porque, por ejemplo, si nosotros pasáramos esto a Irlanda en este momento, diríamos que seguramente aislamiento social o lockdown. Sería una palabra que estaría en rojo, eh, porque allí están encerrados. Eh, y así, entonces, como que es muy ubicuo, eh, va cambiando y eh, me parece que es un trabajo muy interesante para pensar cómo hay retracciones eh, hacia lo local, hacia la realidad local, hacia el mapeo de lo que está pasando en una crisis que es de corte global y que se da o que bueno podemos pensar críticamente en relación con este, el calentamiento global y una crisis global ecológica extractivista eh, o sea basada en un modelo extractivista eh, que, que bueno que, que, que pone de manifiesto muchas cosas ¿no? eh, y, y esa variación que podríamos llegar a, a elaborar o experimentar si, si esto lo pudiéramos mover en el mapa en, un mapa mundial, eh, nos daría distintas, eh, distintas, eh, distintos resultados. También hay una pregunta acá sobre el Big Data, que es, un, es una pregunta muy interesante porque trabajamos, eh, digamos, con, con lo numérico. ¿Se acuerdan que recién yo les decía, o sea, hay una relación entre la matemática y la literatura constante, la literatura digital? Lo podemos ver también en el trabajo que les voy a mostrar ahora de Alex Saúl que es una artista, eh, es española, pero vive en Estados Unidos y la queremos como latinoamericana. <ríe> eh, se llama Corporate Poetry. Y lo que ella propone es usar los formularios de Google. El, espero que lo estén viendo, cualquier cosa me dicen. Eh, ella, eso, hace una exploración de los formularios de Google eh, y de ese lenguaje estandarizado, fijo, acartonado, eh, que estamos cada vez más habituados a, a habitar eh, para generar una obra poética. Entonces, bueno, voy a entrar al trabajo y voy a tener que cambiar nuevamente de pantalla, seguramente. Ahí no sé si me, ¿lo están viendo? ¿Están viendo? No, no están viendo. Me están viendo el que yo les mostré recién, pero debieran ver otro que les voy a mostrar ahora. O sea, ahí puse Next para ir a, a, a seguir llenando el formulario y vamos a ir a, a llenar el formulario, vamos a jugar un ratito. Acá tenemos I always talk about poetry as if it'd been a in a room. Bueno, no importa en sí porque tardaríamos mucho en ir traduciendo todo lo, lo más importante. Es, en verdad, o sea, les hago una demostración de la ejecución. Si después lo quieren leer tranquilos, tienen el link que les va a pasar Cristian y van de ese Next, siguen. A, bueno Voy a ponerla porque sí, la opción 3, Next. Eh, Next, bueno, es como que ella siempre trabaja mucho con la familia y me da mucha ternura porque trabaja con, con cuestiones de muy, muy, muy íntimas en un formulario de Google, lo cual también es bastante disruptivo. Bueno, next. Eh, y entonces acá elegimos una, cualquiera, y next. Y finalmente podemos este, mandar este formulario, ¿no? Entonces, lo que ella hace es en verdad recuperar como una acción poética sobre un formulario de Google, que es una forma totalmente corporativa, estandarizada, que, que no sabemos, o sea, lo, lo hacemos porque muchas veces tenemos como la obligación. ¿Y qué pasa con todos esos datos? Como que hay una pregunta interesante sobre cómo había en el, el, el, el trabajo de Giselle, ¿no? Engelmann, el de Coronario, eh, una pregunta interesante sobre qué puede hacer la literatura para desautomatizar el, la, el Big Data todo el tiempo. Y para terminar, porque por ahí se hace un poco tedioso, en todo caso después charlamos y si tienen preguntas o quieren ver alguna otra cosa, les quiero mostrar eh, algunos trabajos que... Les voy a mostrar primero el de Milton Laufer, que es un trabajo que quizás dieron un pedacito, un poquito y algunas preguntas, eh, porque por Instagram, no sé quiénes, quiénes tengan en Instagram a Passcode. Eh, les voy a mostrar el, el trabajo en sí mismo, que también tiene que ver con el coronavirus y la isolation. Um, okay. Bueno, creo que todavía no lo ven. Ahora lo ven. Bueno, lo voy a ejecutar ahora. Así. Empieza una espiral de palabras que tienen que, no se, no, no se hace nada, solo, solo pasa. Yo no lo puedo frenar, esta es la velocidad que el trabajo tiene. Y lo que podemos notar en principio es, unas palabras espiraladas y si las pudiéramos traducir, yo no lo puedo detener, pero he hecho algunas capturas de pantalla para poder decir esto. Eh, y el léxico tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Eh, ese, ese, ese léxico nos deja de interesar toda vez que se empieza a acumular y acumular y acumular palabras. Eh, y cada vez empiezan a crecer más estos espirales, bastante agobiantes, porque nos da como un poco de desesperación de leerlos, hasta que van a ver, la letra empieza a crecer y a crecer y a crecer, como el agobio mismo que nos puede producir eh, la, me sale en inglés, perdón, la isolation, el aislamiento. Eh, eh, y bueno, entonces, de nuevo hay como una reminiscencia a los poemas visuales, pero tematizando un problema contemporáneo que es que el lenguaje se corroe y, y se desgasta de tal manera que hacer soliloquios sobre el coronavirus, ya sobre el aislamiento por el coronavirus, me pareciera hasta perimido, digamos, ya nos hemos acostumbrado a esto o no, eh, pero pero digamos, ya las palabras no alcanzan, el, con, con el lenguaje solamente eh, no estamos pudiendo significar lo que sí puede significar el agobio de todas estas palabras juntas y crecientes, ¿no? Cada vez podemos decir menos, si vemos la pantalla. Y bueno, finalmente la pantalla va a quedar en blanco, o sea, como un blanco del lenguaje, este trabajo termina así. Eh, y, y bueno, como que quería mostrarlo porque me parece interesante también que los artistas estén trabajando sobre cómo, cómo hablar del coronavirus, ¿no? En, en este contexto tan especial. Y por último, les muestro dos trabajos que tienen que ver con cómo traducir, digamos, cómo la traducción también es, la traducción ha sido durante, durante mucho tiempo un digamos, el agente, el traductor en sí mismo ha sido eh, muy importante para el campo literario, obviamente, como para, para por supuesto que también para el, para el, para traducir cualquier cosa, ¿no? Digamos, si vamos al tema de, lo, de, de nuevo del coronavirus, la, la vacuna, tienen que ser traducidas a nuestra lengua algunas cosas, o sea, traductor tiene una función esencial digamos en ese aspecto de pasar de un mundo al otro hay muchas teorías no me voy a detener por supuesto en esto pero sí me parece interesante pensar en dos trabajos que les voy a mostrar primero uno que es este de mario guzmán mario si ¿sí estás no sé si estás pero bueno, estoy mostrando un trabajo tuyo. ¡Hola Mario! <risa> eh, bueno, Mario, entonces lo voy a explicar mucho mejor que yo, porque eh, Mario, te voy a dar la palabra. <risa> bueno, no, es simplemente lo que quería mostrar en, en este trabajo, que estoy acá, me pone muy nerviosa hablar cuando están los atrás, pero bueno, voy a hablar igual. Eh, lo que yo quería mostrar en este trabajo, que también está en el, en el mismo número que está el de Milton Laufen, eh, de Tapper eh, está este trabajo de Mario, en donde, digamos, hay como un, eh, un, una, una, un vínculo más estrecho, me parece, si bien tiene mucho de lúdico en, en, la, en la traducción, un vínculo más estrecho sobre la función que tenía la traducción, eh, tradicionalmente, ¿no? o sea, vemos en español eh, cierto léxico que está traducido y se van formando distintas oraciones, eh, eh, digamos que tienen una función poética que son preciosas, eh, pero que podríamos pensar en, o sea, cómo hay una traslación de cosmogonías en este trabajo, que es una función más clásica del traductor si se quiere. Eh, a mí me parece un trabajo eh, realmente exquisito, muy, muy hermoso en los colores también y todo. Y sin embargo, eh, tenemos otros trabajos en donde la traducción está tratada de una forma muy compleja, como por ejemplo es el trabajo del 27, eh, muy complejo en el sentido de que va un poco más allá del, del significado más tradicional, si se quiere, de, de traducción, eh, y eh, sí, es, es muy hermosa esa, ese trabajo, es realmente precioso. Pero eh, en el 27, que es un, un trabajo de, ahí lo estoy pasando, llegará, ahí está. Eh, el 27 es un trabajo de Eugenio Tisseri, Eugenio va a ser invitado al curso para participar del cuarto encuentro. Así que, bueno, él sabrá explicar mejor, yo quería traer algún trabajo de él y este me parecía que estaba bueno como para ponerlo a, a dialogar con el de Mario. Eh, el, el 27, voy a tratar de explicarlo simple aunque no lo es. El 27 es un artículo de la Constitución Mexicana, escrito en español, sobre que trata sobre los recursos humanos, en, los recursos humanos no, los recursos naturales en México. Eh, y, y legisla sobre esos recursos, ¿no? Está asociado a, este, en, el, en el costado superior derecho, podemos ver eh, un, en verde, un recuadro en verde que tiene que ver con que la bolsa de valores de Nueva York está en alza. Este trabajo ya está cerrado en, en 2017, pero bueno, cuando estaba activo todos los días sucedía una cosa ese recuadro verde entonces es una asociación con la bolsa de valores. Toda vez que la bolsa de valores está en alza, una palabra del artículo cambia de, eh, del español original al inglés de manera random y asociado al traductor automático de Google. Entonces, como que, eh, lo, que, lo, que, lo que sucede, digamos, esto ha habido muchísimos trabajos de análisis del 27, yo de hecho tengo un artículo sobre este trabajo, que es una pieza muy compleja en muchos sentidos y tiene como bastantes lecturas, pero en principio podríamos decir, bueno, el traductor de Google está ahí, asociado a lo que Eugenio llama eh, una... Un, un ejercicio, una, una forma de producción necrocapitalista, eh, en donde una dictadura financiera nos va sacando poco a poco el lenguaje de la política, que es el constitutivo de una nación, y acá también podemos volver como al lugar, ¿no? Si en el trabajo de Mario estaba una cultura eh, más particular, que no tenía que ver con una nación en el sentido europeo del término, acá sí digamos, tenemos como una idea de nación y de la política, etcétera, mucho más fuerte, eh, territorial, territorialmente diferente. Eh, y entonces esta dictadura financiera nos va sacando palabras y palabras y palabras cada vez que es traducida a lo que es la lengua faro de esa, de, de las finanzas, ¿no? que es el inglés. Eh, y entonces otra propuesta de traducción que no tiene que ver quizás con el paso de una cosmogonía a la otra en un sentido más clásico, sino eh, con, con, con una serie de, de lenguajes o de, o de, sí, de lenguajes que se ponen en juego eh, y, y de, más que, ¿no? de discursos eh, donde la política queda totalmente pisada por la lengua de la economía. Eh, bueno, y después la pueden ver tranquilos y tiene un texto también, el, el trabajo. ¿Ves? Me dicen que la conexión es inestable, pero no sé. Eh, sí, tenía, dice Mario, que el 27 además tenía un montaje ominoso de algún modo cuando estaba eh, montado en el Centro de Cultura Digital. Sí, yo he visto fotos de ese montaje. Pero bueno, antes se podía también ir viendo día a día. Eh, ahora ya está cerrado el trabajo, pobre. Yo creo que Eugenio se cansó porque... Mucho tiempo, mucho tiempo estuvo el trabajo dando vueltas. Estuvo como dos veces, de creo que de 2012 a 2014 y 2015 a 2017. Eh, estuvo online y tenía esa asociación con la bolsa de valores y demás. Entonces, eh, bueno, se, se acabó y ahora está haciendo otras cosas. Eh, Eugenio. Eh, bueno, eso... Era lo que les quería traer hoy, o sea, me, me parecía interesante que, que, bueno, que por lo menos ejecutáramos algunas, algunas obras, algunas piezas, eh, y, y que como que viéramos distintas aristas, ¿no? De lo que es la literatura digital, desde lo territorial, desde los lenguajes, la traducción, la, la relación con el soporte tecnológico, eh, de dónde viene, qué es, cómo se vincula con la literatura impresa no desde un versus, sino como otra cosa, como una creación distinta. Eh, y, bueno, ahora no he leído los, el chat, por supuesto, o sea, he leído pocas cosas, pero si, si Cristian ha recogido este, preguntas, obviamente estoy abierta a las preguntas, agradezco mucho la atención, creo que hice menos de una hora. Y, bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Vero. Eh, hubo algunas consultas que creo que las fui respondiendo en relación a haber conocido a, a las obras anteriormente, la de Giselle Begeman habían consultado sobre cómo se mapeaba y cómo se obtenía la información que por la documentación entiendo que estaba, eh, el artista usa Google Trends para ir calculando la tendencia de las palabras, pero no sé si hay mm. alguna información eh, o consulta, podemos uh, abrir el micrófono ahora. Sí, podemos abrir mi micrófono. Sí, ella lo vincula, o sea, en verdad me parece que lo más, la verdad que ese dato en particular no lo sé porque está en la página de todas maneras, pero eh, me parece que lo más interesante de, de todo, más allá de esa consulta que es más técnica, es la pregunta por lo del Big Data, ¿no? Que, que creo que, que manejarse, digamos, o sea, ahí te das cuenta del trabajo que tiene el artista por detrás para decir, bueno, Pienso y tengo esta base de datos, la, de asociada a la que sea, y hago otra cosa con eso, desautomatizo la pura nube que vemos en todas partes, ¿no? Le doy otro tenor. Sí, sí como hacer un recorte de, de tanta información, direccionarla, es como o sea, bueno, es lo que genera una lectura crítica sobre grandes volúmenes de datos, en función uh -huh. de una hipótesis que, que tenía, que permite una interacción y desarrollo dinámico en el tiempo también. Exacto, ¿no? Y además otra cosa que sucede con ese trabajo, bueno, gracias, ahí estoy leyendo, <risa> otra cosa que pasa con ese trabajo, que a mí me parece, ese tipo de trabajo me parece muy interesante porque pone, eh, supone muchas preguntas para un campo que se llama humanidades digitales, que personalmente, esto, esto, esto, esto no es porque lo diga Giselle Beguerman, no, no te cuide ¿a qué piensa ella de esto, pero sí me parece interesante lo siguiente, el campo de las humanidades digitales tiene que ver con las clásicas humanidades, por ejemplo, los medievalistas, este, bueno, a, a, empiezan a hacer cuestiones de digitalización de, de, de los manuscritos o, o, no sé, siglo XIX, literatura inglesa, hacen digitalización y entonces a partir de eso pueden tener grandes, enormes volúmenes de léxico, vamos a poner un ejemplo, que se usaba en los 10 años de 100 libros de poesía inglesa del siglo XIX, por ejemplo. Desde el 70 lo de, 19, de 1880 a 1890 en la poesía inglesa, escrita por mujeres. ¿Y cuáles eran los 10 términos más, más usados? Bueno, entonces, hay todo un software que te permite hacer esa lexicografía y a partir de eso vos podés hacer un análisis cuali de toda una cuestión cuántica, ¿no? Tienes las herramientas que te las traes de las humanidades y has hecho un trabajo de digitalización y de software. Estoy poniendo un ejemplo burdo y solo para decir, digamos, la literatura eh, o las ramas más clásicas de la literatura, pero también de la historia y de otras humanidades, eh, trabajan con software de Big Data. Es una tendencia y las humanidades digitales se dirigen hacia ahí. En cambio, la literatura digital tiene como una relación ambivalente con eso. Eh, a mí, por ejemplo, que soy como crítica o académica, me parece apasionante y a la vez no me dedico a eso. Nunca digo que yo estudio Humanidades Digitales y sin embargo estoy filiada con eso. Porque, por ejemplo, hice un curso de un mes entero en Canadá, eh, becada en una escuela de verano de Humanidades Digitales. Y lo hice por, y me aprendí un montón de programación y de cosas. Y entonces... ¿Cómo críticamente uno puede ir hacia esos software y en lugar de utilizarnos para, para el saber más tradicional, utilizarlo para hacer algo absolutamente nuevo? Del mismo modo que yo, conociendo cierto software, puedo también ejercer mi tarea crítica de otra manera. Entonces, como que es ambivalente lo que nos pasa con las humanidades digitales y hay críticos y artistas que se relacionan con ambas con bastante soltura, no es mi caso. Yo estoy en, ¿no? en otro lado ¿no? de la discusión, pero bueno, pero lo pongo también en relación a eso al trabajo de Giselle. Que no sé cuál es su posición, pero sí me parece interesante que hace otra cosa con los datos. Sí, sí, total. Eh, Mario, si estás por ahí tenés que sumar algo a lo los... ¡Sí, Mario! Que, que a nosotros. También si alguien tiene alguna consulta o pregunta, eh, hace clic en levantar la mano. Eh, y ahí les puedo abrir el micrófono. Ahí te lo abre. Lo abre. Eh, bueno, Mario, si, si haces clic en, en levantar la mano, te voy a poder ver para retirar el micrófono. Si hay más, tiene alguna inquietud, pregunta. Hola. Ahí. Bienvenido, Mario. Ah, okay. Bienvenido, Mario. Eh, hola, ¿cómo están? Bueno, Verónica, primero, eh, muchas gracias por la, la presentación. La verdad que me, me encantó cómo fuiste hilando una gran, un, un, gran eh, un gran periodo. Desde obras antiquísimas hasta obras que se hicieron hace tres meses, ¿no? Todo esta, este eh, nuevo número de Tapper 5 se hizo hace un par de meses. Así que, bueno, abarcaste como un gran, gran periodo. Y también que quería eh, mencionar que, que estas obras, las que mostraste de Milton por ejemplo, o, o esa que mostraste mía, que tienen otro componente y todas las de Tupper, que es eh, como entrar a, a ver el código, ¿no? Si vos inspeccionas el código, ahí eh, cada una tiene un statement. Entonces, también ahí hay como un desdoblamiento. De, de esta escritura, ¿no? Como hay una escritura material digital que se ve y hay otra escritura que, que está, como, bueno, que es código, como que está ligada al código y, y es interesante también ver el, como los vínculos interobra de dos textualidades diferentes que están dialogando además sí. entre sí porque son eh, todas eh, bajo la licencia de Creative Commons de, de, de, y todos pueden ser como editables, eh, entonces también como participan de una, una especie de tejido colectivo que puede ser rearmado. Eh, y, y bueno, nada, eso quizás es un, un pequeño comentario eh, sobre esas obras también. Y, y bueno, buenísimo, muchas gracias también por invitarme a Gracias. A la a, la a, no sabía que ibas a estar. Te juro, dije Mario por decir, porque dije, capaz lo vi hoy y se prendió. Sí, eh, sí el, yo lo dije, ah, el Perónica va a charlar, pues tengo que ir. Así que, eh. Gracias. Eh, no, la verdad que gracias por el aporte, porque eso no lo dije, como que lo tenía un poco pensado, pero se hace largo, ¿viste? Que uno habla más de lo que pensaba. No, eh, mucho, mucho. Eh, gracias. Sí, es cierto, digamos que a, a primero como dos cosas, una es la, lo colectivo, que en muchos casos estos trabajos son colectivos eh, eh, y bueno, o sea, más allá de que, lo, por ejemplo, el que vos hiciste lo hayas hecho vos o Milton o una persona en sí, digamos, hay otros, eh, otros trabajos que, que están asociados, por ejemplo, a mí hay una artista argentina que, que me gusta mucho, que es Laura Benet, que... Bueno, hace algo como literatura digital, no es exactamente, pero sí trabaja en asociación con ingenieros, con gente que sabe robótica. Y eso sucede porque el artista tiene la idea, pero bueno, después ejecuta en muchos casos en laboratorios de arte, etcétera, que está bueno decirlo, ¿no? Porque es toda una trama colectiva que no sé en tu caso si este este lo hiciste vos porque, bueno, si pues sí sabes programar, pero... Eh, pero, bueno, mucha gente no, ¿no? Sí, creo que, que bueno muchas de esas obras y de, de esas de Tupper es, son personas que trabajan en universidades en Estados Unidos, sí, sí. que un doctorado pagado. Claro. claro. Eh, yo, por suerte, tengo también, bueno, un, un trabajo que me, me da oportunidad para, de pronto, ponerme a, a, a jugar. Igual, es, esto es más o menos también lo que hago diariamente en, el, en, en mi laburo. claro. claro experimentar con lenguaje y, y programación, eh, pero pero sí también como ah, también hay otro costado súper interesante como de las políticas de, de producción y distribución de uh -huh. todas las obras que, que sí. bueno, es que es un universo entero no la literatura sí, digital sí, son ¿no? cosas que que son. Esas, quienes hacen el curso como que las vamos a tratar más eh, detalladamente o sea esto el trabajo el código como el lenguaje en sí mismo digamos que no son obras solamente vinculadas a lenguajes artísticos sino como un gran panorama de lenguajes que tienen que ver con la programación eh, y, que, y que, bueno, eh, eso por ahí lo viene más en, en el curso en sí mismo, pero sí, eh, lo, el, el tema del financiamiento, de los recursos, las migraciones de los artistas, digamos, buscando esos recursos o esos lugares, esos nichos, eh, que en muchos casos están en el norte global, incluso para los que somos académicos, digamos, y nada más. Eh, y que bueno, que para experimentar todo esto también hace falta como un campo que en Latinoamérica está en crecimiento, pero en crecimiento. Está en crecimiento, sí, este, este crecimiento pero creo que, que está avanzando bastante. Hace poco sí. también hubo un curso eh, de este estilo eh, en Colombia. Eh, y bueno, está ahora tuyo, como creo que, que los académicos latinoamericanos eh, están como, claro, como ex expandiendo eh, su, a medida que también hay más obras, también se, se están expandiendo como los temas para estudiar y nada, yo creo que está creciendo bastante la literatura electrónica en Latinoamérica cuando antes quizás estaba mucho más ubicada en Estados Unidos, Claro, sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Hay redes y demás. Sí. Gracias, Mario, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, desconecto el audio. Gracias. Bueno, quedamos atentos si hay una otra duda. Gracias pero de, de, de vuelta. Estoy atento al chat por si surge algo. Eh, a ver el chat. Por como coincido con un poco la reflexión final de que se daba Mario que tiene que ver con los circuitos donde básicamente se necesita una complementariedad de, de artistas que produzcan, creativos que experimenten, que luego también es una, una red en la que estos eh, proyectos, investigaciones, obras puedan circular, puedan tener un contacto más allá de, de, de la idea, ya sea en un ámbito virtual, en un ámbito físico, pero que circulen, que generen otras ideas, que despierten la imaginación de, de otras personas y luego ese conjunto también requiere de un, un análisis, una investigación, una reflexión, una historización. Entonces es un conjunto que, que requiere eh, tanto la literatura digital como el arte digital, el arte con tecnología en general. Creo que es, es bien importante tener, eh, ser flexibles, regenerar redes y bueno, visibilizar los contactos y las colaboraciones que, que sea Sí, sí, digamos, también la mirada crítica, yo creo que si no, esta, estos trabajos se vuelven muy crípticos y un poco de gueto de quienes los más o menos lo sabemos leer y ejecutar y la idea es divulgar un poco la lectura eh, y, y la forma de, de llegar a más público porque, bueno, él... Hay muchos trabajos muy conceptuales y eso es difícil de leer sin, sin una guía y sin una instrucción, digamos, son, son trabajos llenos de instrucciones. Eh, pero al mismo tiempo también el acercamiento es muy importante. Por eso para mí, cuando yo les comentaba lo del blog, está ese, ese, ese trabajo de, de Belengache y el desayunado, a mí, yo me quedé como muy conforme en el sentido de la divulgación, porque es como un texto más para divulgar. Y ahí fue como interesante, yo estaba haciendo mi tesis doctoral, escribiendo como loca la tesis, que a mí me gusta mucho la teoría, este, y me cuesta mucho abstenerme de hablar teóricamente, eh, y entonces, en los artículos no, y entonces cuando me dijeron eso, dije, qué bien, porque al final llegó como a mucha más gente, o una presentación así a veces llega... Más lejos que hablar entre nosotros, ¿no? eso pasa en todas las áreas, por supuesto, pero yo soy como muy convencida, estoy muy convencida de que estos espacios están buenísimos para eso, para despertar así como un poco como, como la inquietud, ¿no? Bien, bueno, hay una pregunta que había dejado Gustavo sobre los horarios del curso. Eh, como mencioné en el mensaje que dejé en el chat, inicia el 22 de febrero, es lunes y jueves de 6 y media a 8 y media hora a Buenos Aires. Son dos veces por semana, lunes y jueves durante, eh, van a ser seis clases. Y Silvina, consulta, ¿que le gustaría conocer trabajos o autores de literatura digital aplicada a cuento o narrativa? Sí, bueno, vez... lo que pasa es que es muy difícil mostrar en una presentación tan corta y donde hay tanto para mostrar. Eh, aparte mostrar cuentos narrativo porque eso lleva a una ejecución mayor, pero hay de hecho, Milton Laufer, por ejemplo tiene Lagunas eh, o tiene una novela que se llama Lagunas, o bueno, hay muchísima obra, no, no tanta como poesía es como que con la poesía me parece que como dije, se puede como experimentar más pero sí, en el curso vamos a ver más cuentos eh, o bueno, lo que pasa es que los géneros esto como no lo dije, pero los géneros, no sé quién fue que preguntó Silvina, ah, sí, pero todos conozco. Eh, sí, o sea, hay cuentos y, y cosas como más como lo que era Elige tu propia aventura en un sentido. Y eh, eh, entonces, eh, no, no, no sé, no es, no es lo que nosotros interpretamos por cuento clásico escrito en este el libro, ¿no? Ni tampoco las novelas son así, sino que tienen un componente lúdico, por ejemplo, Laguna. Todas las versiones que nos llegaban para leer de la una, si bien es lineal y demás, tenían un párrafo distinto. Uno. El mío tenía la versión, había un párrafo, no sé cuál, distinto. El de Cristian, distinto y así. Y es toda una cuestión este, de, de, de, de cómo está configurada programado para que eso suceda. Eh, y, bueno, ahí. Lo que puede afectar a la trama eso, ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay, hay propuestas, sí, hay propuestas que tienen más que ver con lo que nosotros podríamos interpretar como narrativa. Bueno. Eh, bueno, quedamos atentos. Cualquier otra duda que tengan, dejo el correo por el cual nos pueden escribir. Tanto por alguna cultura que haya quedado en la charla, información sobre el seminario, información sobre las becas. También les recuerdo a los que se inscriban, van a poder, eh, les vamos a ofrecer un descuento en dos títulos que forman parte de la bibliografía. Nosotros tenemos una tienda que pueden encontrarlo en la web, lascode.cc barra tienda. Eh, vamos a estar dando un descuento para los condenados de la pantalla de Steyer y Volverse Público de Boris y Así que ambos títulos, luego de inscribirse al seminario, hacemos el descuento para que puedan tener los libros originales a un costo eh, menor. Y quedamos atentos a cualquier otra duda que, que pueda surgir. Y gracias de nuevo, Verónica. Gracias a todos los que fueron participando. Gracias por, gracias por los comentarios. Muchas gracias. Eh, y bueno, gracias por la invitación también. Y como les dije, como está buenísimo poder hacer esta, esta, estos acercamientos. Y bueno, los espero en el seminario. Quienes ya se hayan anotado y quienes no, anótense. Esto es la parte de propaganda. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos.